Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestra actividad Derribando mitos, cómo es estudiar en el EPRI. En esta oportunidad nos tocó a nosotros los estudiantes darles un poquito de una probadita de qué es lo que es ser parte del EPRI, cómo es estudiar nuestras carreras y ser parte de nuestra facultad. Entonces, para empezar, si quieren nos presentamos. Primero, yo me llamo Nicole Sánchez, soy internacionalista y recién graduada soy profesora auxiliar de un par de clases de comercio internacional. Entonces, si quieren, vamos en orden. Empezamos con Anika. Hola, yo me llamo Anika Porras y estudio ciencia política con comercio exterior. Y estoy en cuarto año aún, a punto de graduarme. Si quieres, dale Rafa. Hola, mucho gusto. Yo soy Rafael Párraga, eh, fui compañero de Nicky, de hecho, durante toda la carrera. Tuve el placer. Eh, yo soy también recién graduado de Relaciones Internacionales con Especialización en Políticas Públicas y actualmente, pues, aparte de, de, de trabajo de investigación, estoy trabajando también como auxiliar dentro de la universidad. Eh, yo soy Valeria Sorio, soy estudiante de Comercio y Relaciones Internacionales. Yo... Eh, en realidad entré con el nuevo Pensum, entonces de 2020 el EPRI cambió su Pensum y yo estoy en ese. Ok, pues entonces empezamos, creo que nos tocó una tarea un tanto difícil que es poner en palabras lo que es la experiencia de estudiar en el EPRI, cómo es convivir y continuar, digamos, nuestra carrera profesional como dentro de una de nuestras carreras. Entonces, para que empecemos como empiezan los primeros días de clase, ¿qué les parece que cada quien me cuente por qué decidió estudiar la carrera que estudió? Y principalmente, ¿por qué en el EPRI en la Universidad Francisco Marroquín? Entonces, igual, si querés, empezamos con Anika. Ok, me parece. Bueno, la verdad es que yo considero que cuando uno se gradúa del colegio, como que uno está con aspiraciones completamente diferentes y como que tenés distintas ideas a las que ya conseguís cuando empezás a entender cómo es el sistema político, cómo funciona en realidad la política. Entonces, así en cuestiones sencillas, yo quise estudiar ciencia política porque yo quería ser la presidenta de la república. Y obviamente ese, esa meta, o sea, yo la tenía desde chiquita y tal, pero eventualmente ha ido cambiando precisamente porque uno se entera de en realidad cómo funciona el aparato eh, burocrático, cómo funciona la política en realidad, y pues poco a poco ha ido cambiando, no en, no en, no en un mal sentido, no en el hecho de que yo ya no me quiera adentrar en la política ni nada, pero me he percatado de que en realidad uno puede también eh, influir en la política del país estando fuera del, de, de la política. Entonces al final como que uno estudia ciencia política y, le, y les contás a las personas como que lo que estudias y todo el mundo cree que vas a ser diputado, de que vas a estar eh, en los curules, que vas a ser presidente, ministro y no necesariamente, simplemente te da como las herramientas para poder comprender todo eso y eventualmente uno decidir si en realidad le gusta quedarse como que dentro del aparato burocrático en el sector eh, público o mejor influir en el sector privado. Y pues la verdad es que actualmente si me preguntan hoy qué vas a hacer, cuando te gradues, honestamente no sé, ni siquiera sé qué voy a hacer mañana, pero eh, sí, o sea, las ideas desde que uno está en el colegio y en cuestión han ido cambiando en, en poquito tiempo, pues cuatro años, ¿verdad? No es nada, eh, pero sí, o sea, te, te, da, te da una, el EPRI te da un, como una amplitud y te abre los ojos de cómo en realidad funciona, o sea, quizá uno se graduó del colegio con una idea y tal, eh, con una aspiración que puede que al final de que uno se gradúe de la universidad, eh, eh, pues, pues siga como que las raíces ahí, como que sigas con esa aspiración de querer hacer algo por tu país, de querer cambiar como que eh, lo podrido que está en la política o lo que querrás, quizá no siendo la presidenta de la república, pero, pero en ese camino, ¿verdad? Uh -huh. Gracias, anica Entonces, te toca, Rafa. Bueno, hay un poquito de lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es raro el que, el que realmente entra en el EPRI queriendo estudiar ciencia política sin decir, yo realmente quiero ser, quiero ser político, quiero ser presidente. Eh, creo que la mayoría entramos con ese camino, los que entraron con relaciones internacionales era porque quería ser embajadores, porque querían ser diplomáticos de alguna manera u otra. Y más de acuerdo con Anika no podría estar que al final de cuentas, si uno entra con eso y es su aspiración, su sueño, son carreras perfectas para realmente darle las herramientas que uno necesita en ese sentido, pero también es un, son dos carreras, tanto relaciones internacionales como ciencia política, de comercio no sé tanto porque en nuestro pensum no estaba, para eso tenemos aquí a Valerie, eh, que te dan herramientas para desempeñarte en ese mundo o también para, para vivirlo fuera. Y yo creo que al final de cuentas muchos decidimos no entrar directamente en el sector público o, o, o bueno, tal vez trabajar de mano con el sector público, pero no dentro de un cargo de funcionario público como tal. Eh, y la carrera al final de cuentas nos, nos provee herramientas para, para trabajar ahí, para trabajar en el sector privado, en mi caso, eh, tanto en la docencia como, como en el área de investigación, que yo creo que para los que les gusta la política como fenómeno, como caso de estudio, eh, es una carrera perfecta para eso. Al final de cuentas le permite a uno la flexibilidad de, de crecer en el mundo profesional, donde donde a uno le guste eh, y al mismo tiempo, que es una ventaja de la que Valeria ya les va a hablar también, hoy con el nuevo Pensum también tienen la capacidad de ir formando su desarrollo profesional y, y sustentarlo con, con lo académico debido a la flexibilidad que da el Pensum para elegir los eh, muchos de los cursos. Bueno, y ahora nuestra representante de la carrera de comercio, Dalí Valery. Sí, um, bueno, yo creo que como todo, todo estudiante de comercio y relaciones internacionales, uno de los principales motivos es como, ay, es que quiero trabajar en otro país, ¿verdad? Como quiero viajar. Aparte de, de todo eso, yo siempre, pues desde chiquita me interesó mucho cómo el mundo se interconectaba ¿verdad? Y a lo largo del colegio dije como... Madre, o sea, sí, me, sí me interesa eso de cómo es que comerciamos, cómo los países en diplomacia, ¿verdad? Solucionan problemas. Entonces eh, dije, bueno, creo que relaciones internacionales es una y comercio exterior es una carrera perfecta para mí. Lo hablé con mis papás, ellos estuvieron de acuerdo. Eh, buscamos universidades y fue como la Universidad Francisco Marroquín es la que ofrece un, una mejor carrera, un mejor pensum. Los profesores están más que preparados para lo que te enseñan porque no simplemente hablan de la teoría, sino que ellos practican lo que, lo que dicen, ¿verdad? Entonces, esa proximidad que uno tiene con sus catedráticos que incluso son profesionales porque ellos saben de lo que te hablan. Y creo que esa fue una de las principales causas de las por qué yo elegí Relaciones Internacionales fue porque me interesa mucho, eh, aparte de cómo se conectan entre países, eh, conocer más de la gente. Me interesa mucho el seguir aprendiendo cada día y, y con mis compañeros que son súper inteligentes, es como todos los días aprendo algo porque todos pensamos diferentes. Entonces, la forma de solucionar un problema no solo es una, sino pueden haber varias. Ok, pues de la mano de, de lo último de tu comentario, Valerie sobre cómo al final de cuentas construimos nuestro conocimiento entre compañeros, quiero que me cuenten un poquito de cuál es la filosofía de la enseñanza que tenemos en la facultad y que me, alguien me cuente qué es una clase socrática, qué ventajas tiene o incluso como alguna anécdota de algún momento en el que dijeron, la o sea, esto tal vez no lo hubiera aprendido en una clase de un maestro que se pone como a hablarnos, sino es una ventaja, en serio, de las clases socráticas. Entonces, si querés, empezamos contigo, Ánica Ok, entonces, eh, pues una clase socrática, yo aprendí lo que era hasta estar en el EPRI, porque toda la vida uno pues, recibe clases, literalmente el profesor parado en el pizarrón diciendo las lecciones y tal. Una clase socrática lo que es prácticamente es una conversación con todos tus compañeros. Te dan una lectura previa, obviamente, lo que, el tema de la clase, de la clase eh, de, lo que to de lo que toque, pensamiento político, teoría del Estado, historia de Iberoamérica, etc. Y uno prácticamente va conduciendo la conversación. Es cierto, hay veces de que el profesor lanza preguntas o a veces te dan una guía eh, con preguntas o temas que se deben tocar en la conversación. Y es responsabilidad de uno aprender y, y llegar a conocer y a, y a adquirir esos conceptos y a, y a agarrarlos, ¿verdad?, como propios. Entonces, prácticamente es una conversación lo que se tiene en el EPRI con un profesor de guía. Eh, las dinámicas varían. Hemos tenido clases en las que uno es completamente dueño de la clase por hora y veinte eh, eh, Rafa no me dejará mentir que éramos compañeros en Historia de Iberoamérica y a cada quien le tocaba como una, eh, una clase, hacer una presentación eh, con la lectura previa, hacer preguntas, eh, ver de, de, de darles e, y, y repartir el tiempo con los compañeros, entonces en esencia eso es lo que sucede en, en una clase socrática. Uno es dueño de su tiempo, uno es dueño de lo que quiere aprender, entonces la responsabilidad queda completamente en tus manos sobre lo que uno quiere saber y lo que uno quiere aprender. Entonces, no sé si alguien quiera añadir. Sí, muy bien. Yo, vez... yo solo para agregar que creo que Rafa era el rey de las clases socráticas, entonces tal vez entre Rafa y Valerie nos pueden como agregar qué habilidades como más prácticas o del día a día creen que nosotros adquirimos a través de este modelo de clases? Bueno, ya que me adjudicaron ese título que no acepto, eh, ¿Sí? pero gracias. El, yo creo que uno de los puntos importantes de lo que uno, uno se lleva dentro de las clases socráticas es que sí o sí eh, aprende a, a, a ser más concreto con lo, lo, lo que uno quiere hablar, la manera de poner en pocas palabras todas las ideas que uno tiene en la cabeza, porque al final de cuentas son, son lecturas la mayoría de veces cargadas, muy interesantes todas, eh, y tener la capacidad de, de poner todo lo que uno ha leído, todas esas páginas en, en, en una intervención, en dos o tres intervenciones, porque también el resto de compañeros tienen que hablar, aunque Nicky crea que yo me afanaba en evitarlo, eh, eso tal vez es una habilidad de las que uno se lleva y que es de las más valiosas porque al final de cuentas el poder decir en poco muchas cosas es algo que le sirve a uno en, en, el, mundo del, de, de, del, en el mundo empresarial, en el mundo del sector público también. La capacidad de hablar en público también es importante y tal vez no tanto en habilidades, pero es algo que sí si quería decir es el hecho de que lo más valioso para mí en las clases socráticas es el hecho de que uno no solo... Está aprendiendo el texto, no solo está aprendiendo del profesor, sino que está aprendiendo de 10, 12 cabezas que han leído lo mismo, han interpretado las mismas cosas de manera distinta y, y tienen al final de cuentas eh, conclusiones a las que uno tal vez no llegaría por su propia cuenta, pero con la retroalimentación que le dan los compañeros es muchísimo más valioso el aprendizaje. Y que hasta uno dice, ah, cierto, ¿verdad que sí? La verdad que no lo había visto así, que no <risa> Sí, es ahí lo bonito de eso es que uno puede construir en la, en la crítica de alguien más, ¿verdad? O sea, no, no es que tu comentario tiene que ser algo totalmente separado, sino que Rafa puede decir algo y yo como, ah, tiene razón, pero tal vez esto, ¿verdad? Eh, yo tal vez una anécdota que tengo, y creo que es un comentario de Lepre en general, es que creo que cada año, como estamos ahorita en esto, tiene como su Rafael Parraga, ¿verdad? En, mi año, es, <ríe> en mi año es Pablo Rosal, que, que él es así como super pilas eh, interviniendo porque... Dicen algo y él rápido logra articular todo lo que quiere decir y, y consiste, ¿verdad? No es como uno que tal vez se pueda tardar 10 años en decir cinco palabras y eso es algo que yo he aprendido de él porque al principio uno tal vez se siente intimidado como de madre, o sea, la capacidad que ellos tienen de hablar no es la que yo tengo, ¿verdad? Pero es lo bonito de las cosas que uno va aprendiendo y, y, e incluso uno puede pedir consejos y algo de lo que él me dice es como, mira, o sea, si quieres comentar algo apuntalo antes, ¿verdad? Apuntalo y solo léelo y te va a ir mejor que tal vez construirlo sobre la marcha si se te dificulta más, ¿verdad? Entonces son esas cosas que como decía Rafa, uno no aprende únicamente del catedrático de la lectura, sino de los, de los compañeros y de tus amigos. Y Valery, o sea, agregando algo que dijo así rápido, o sea, también como dice ella, o sea, uno no solo aprende a hablar en público y nervioso con tu comentario y tal, sino uno aprende a escuchar uh -huh. y a... Y a como dice Rafa, o sea, a agarrar nuevas ideas de que tú leíste la misma lectura que tu compañero, pero él tuvo un comentario que, wow, te, te alumbró y te ilustró, como dice el profesor Cox, eh, bastante, ¿verdad? Y, te, y decís como que, ¿cómo no lo vio así? O sea, súper interesante. Uno aprende a escuchar también en esas, en esas conversaciones. Súper, sí. súper interesante todo lo que dicen y, y tal vez para la siguiente pregunta, Hablando un poquito sobre las habilidades que tenemos en el EPRI, como cuando uno entra a la, a la facultad, cuando uno empieza la universidad, a uno siempre le da como cosita, bueno, me va a tocar leer mucho, me va a tocar hablar en inglés, me va a tocar incluso leer en inglés, eh, yo soy un poquito tímido, entonces me va a tocar hablar con este montón de bestias que son súper pilas hablando en público y que son súper analíticas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa inclusión? ¿Cómo fue ese proceso en el que ustedes empezaron a, a entrar en la facultad? Porque, por ejemplo, les pongo mi caso y yo cuando entré, yo no era como la persona más platicadora, yo no era la persona más extrovertida y creo que con el tiempo uno va aprendiendo a, bueno, voy a intervenir aquí, Voy a comentarle, voy a hacer una pregunta a mi compañero. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue esta inclusión para ustedes en la facultad? Pues yo, la verdad, que creía que no tenía como miedos de hablar en público hasta que entré a Lepri, ¿verdad? Porque uno en primer año te tocan hacer, eh, o sea, leer papers y, y cosas que son bastante como retadoras para quizá el nivel que uno trae. Eh, como dice Nikki, estás con un montón de compañeros que quizá uno cree que son académicamente superiores a uno y tal. Entonces, la verdad que a mí lo que me pasa es que me pongo súper roja al hablar en público y me pongo nerviosa y tal, pero de verdad que eso con la práctica. Y vaya que Lepri tiene un montón de práctica de eso, o sea uno no se salva de las conversaciones, de hablar en público y poco a poco, y quizá tengo, o sea, tal vez no puedo hablar por mí porque yo tal vez no soy tan tímida, tengo compañeras que esos, sí son un poquito más tímidas y como que ese reto les ha tocado más fuerte y de verdad que uno ve su evolución desde el primer año en el que, o sea, uno se pone súper nervioso enfrente del pizarrón y tal, y hoy en día yo les puedo decir que dan una presentación súper bien, o sea, de verdad que te va formando hasta para eso, para tener esas habilidades de comunicación que no solo te van a servir en la carrera, sino que también te van a servir en la vida profesional porque te ayuda a sintetizar, eh, comprensión lectora, etcétera, etcétera. Entonces todas esas herramientas te sirven durante la carrera y las vas afinando poquito a poquito que son habilidades que te van a servir para toda la vida. Súper. Y agregando en eso, otra vez vamos a poner en el spot a Rafa ¿Cómo es la cantidad de la lectura? ¿Qué, ¿Qué tanto se lee y cómo crear ese hábito de empezar a agarrar constancia en la lectura? Eh, para alguien que llega sin el hábito de lectura puede ser complicado. O sea, eso sí es cierto, tampoco vamos a, aquí a, a, a engañar a nadie. Es, es, es importante tener el hábito de la lectura, pero ya que Nikki le encanta exhibirme, estamos... <risa> En mi caso, es el caso de alguien que no tenía el hábito de la lectura. Yo lo, lo digo abiertamente, yo entré al EPRI sin tener como esa costumbre de, de, de sentarme a, a, a leer un libro por mucho tiempo y concentrarme especialmente en, en, en, en libros del, del tipo que uno lee en el EPRI, pero lo que me llevo, en general es que el que quiere puede realmente, si uno le echa ganas y uno se, se interesa en lo que está leyendo, al final de cuentas se va formando ese hábito de mejor o de mayor o menor forma, pero eh, es un poco el, el, el tener el interés en lo que uno está estudiando realmente eh, lo motiva a uno a, a llegar a desarrollar hábitos que tal vez antes no tenía. Y en cuanto al, al, a la capacidad de hablar o no en público, también es algo que uno va viendo mejorar durante el semestre. Tanto La lectura como el hablar en público es algo que, que uno va viendo mejorar durante toda la carrera. Eh, y yo lo recuerdo bastante bien como el, el, al principio uno tal vez habla sin necesariamente saber lo que está diciendo. Poco a poco se va aprendiendo a moderar, a, a mejorar sus intervenciones. Y yo lo vi también, tanto la lectura como el hablar en público, este semestre como auxiliar, eh, yo tuve alumnos de primer semestre y uno lo ve, dicen, no solo lo vi en mis compañeros, es que uno lo ve todos los años, cómo van mejorando desde el día en el que entran, en el que tienen un poquito de pena, en el que les da un poquito de miedo y poco a poco se van dando cuenta y diciendo, no, yo realmente puedo, o sea, yo realmente estoy al nivel, tal vez tengo compañeros que, que me impresionan un poco más, pero yo tengo la capacidad de hacerlo y uno va viendo cómo van progresando, cómo van mejorando y al final del semestre siempre es es como un placer ver dónde empezaron y dónde terminaron. Y al final de cuentas, todo el que quiere realmente lo logra. Totalmente. Y ahora tal vez solo una pregunta así también dirigida para valerie Me recuerdo que valerie tiene súper buen inglés. Entonces, tal vez tú nos puedes como comentar un poquito a si es necesario ser bilingüe en nuestras carreras, cómo es tener una conversación en inglés, cómo es también empezar a leer en inglés. Contanos un poquito de tu experiencia. Este, a mí siempre me ha gustado el inglés, es uno de los idiomas, que, y a veces molesto que domino más el inglés que el español, ¿verdad? Pero yo creo que el EPRI no es una carrera donde uno necesariamente tenga, o sea, sí tienes que saber inglés porque hay lecturas que te las dan en inglés y hay una clase por semestre que es obligatoria en ese idioma, ¿verdad? Pero los profesores son muy pacientes, o sea, yo tengo compañeros y compañeras que no necesariamente dominan el inglés y lo hacen muy bien en las clases porque preguntan, incluso los textos los puedes conseguir en español. Y los profesores, como digo, son muy pacientes. Un ejemplo de un profesor es Will. Will, eh, aunque yo domine muy bien el inglés, a mí me intimida porque su inglés es británico, ¿verdad? Entonces ya se imaginan recibiendo clases con él con un acento así súper fancy y un así como de <ríe> mi acento nada no que ver, ¿verdad? O sea, no sé si, ni siquiera si me va a entender. Pero como digo, todo eso es, es, de, es de paciencia. Y de preguntar, ¿verdad? Y también a abocarte con tus amigos, porque tengo muchas compañeras que lo hacen, ¿verdad? Incluso sacan su traductor y las palabras que no entienden, incluso yo hay veces palabras que no entiendo, solo las traduzco, porque a menos en el ámbito de ciencia política hay palabras que simplemente no puedes traducir, ¿verdad? Entonces tenés que ir agarrando la onda, pero no es algo que no puedas solucionar, sino que es de ir pidiendo ayuda y saber que, aunque tu inglés o tu acento no sea perfecto, de verdad que los catedráticos, e incluso a nosotros como estudiantes no nos importa, pues es eso de, de tratar de venir y, y hablar, verdad, sin, sin miedo, solo hacerlo. Totalmente, y bueno, ahora hablando un poquito sobre nuestro pensum, eh, tenemos dos pensums aquí representados en nuestra conversación. Anica, Rafa y yo somos del Pensum de 2016 y es el Pensum en el que tenemos la especialidad de Comercio Exterior y Políticas Públicas. Entonces, no sé si les parece que ustedes nos comenten un poquito sobre cómo es el Pensum, qué pensaron cuando lo vieron, cómo es leer un nombre como en el Pensum y después ver la clase y decir, "Ah, ya entendí por qué se llama así. Y tal vez luego Valerie nos platica ya haciendo el Pensum 2020. ¿Cómo es escoger casi el 40% de tus clases? ¿Cómo es también este contraste que tenemos con el pensum viejo? Entonces, si quieren, empezamos con Nica y Rafa. Bueno, entonces, como les dijo Niki, yo estoy en el pensum viejo. <risa> eh, y estudio ciencia política y como comentarios que escucho, porque al final eh, la carrera es ciencia política o relaciones internacionales, la licenciatura, pero al final tenemos las mismas clases en común, ambas licenciaturas. Entonces yo escuchaba las personas que iban a ciencia política que recibíamos puras clases de relaciones internacionales y los que iban a relaciones internacionales que recibíamos puras clases de ciencia política y eso es lo que uno cree que al final como que uno va a estudiar ciencia política y solo vas a hablar de política y tal, pero el pensum es tan completo que tenés ambos ámbitos y yo no sé si en algún momento se intentó como que diferenciar ambas licenciaturas o la verdad no, no, no. No muy sé, pero eh, el hecho de que tengamos como ambas clases y distintas perspectivas en ese sentido, eh, pues ayuda un montón. Y también el punto de que eh, la combinación entre las licenciaturas y las especializaciones también es como algo bien novedoso. Por ejemplo, eh, yo que estudio ciencia política con comercio exterior, como que últimamente no, no se encuentran politólogos especializados en comercio y viceversa, internacionalistas especializados en políticas públicas. Entonces al final como que, <ríe> bien Rafa, ahí está. <ríe> eh, entonces al final es como que uno tiene lo mejor de ambos mundos, eh, y como dice Niki también, o sea, uno entraba a clases eh, tipo, ay, bueno ahorita no se me viene un nombre una clase complicada, pero, eh, pero sí, clases que uno decía, por ejemplo, teoría del Estado, ¿y qué será eso? Y... O geopolítica, ¿qué voy a ver ahí? Si ya tuvimos geografía, pero era una cosa completamente distinta, ¿verdad? Eh, Otra cosa que iba a decir, ay, se me olvidó, pero bueno, si nos sigamos con Rafa y si, me, si se me regresa el comentario, les lo agrego ahí, va, me parece. Sí, la verdad es que al final de cuentas, a mí me pareció bonito tener como ese complemento, no uh -huh. me hubiera el... Entiendo que hoy en día, el, el, a pesar de que está la opción de asuntos globales, sí está un poquito más diferenciado y a Valerie nos va a contar un poquito más, eh, porque el proceso de crear ese pensum fue bastante bonito y, y, y yo creo que quedó bien, pero hay algo como especial de haber tenido como la oportunidad de estudiar las dos carreras, a pesar de que el título solo fuera en una, eh, y, y de haber podido sacar un poquito de esas dos disciplinas que son, son bastante, bastante especiales o sea, yo le tengo muchísimo cariño a Ciencia Política a pesar de que yo salí como, como internacionalista y por eso decidí, por ejemplo, tomar la especialización en políticas públicas porque dije, ok, eh, voy a ser internacionalista pero no me quiero alejar del todo de este mundo y, y, y políticas públicas pues todavía tenía como bastante, a, a pesar de que es una especialización muy práctica, tenía todavía bastante aspecto teórico que, que, que me gustaba mucho y... y al final, como que hablando de la experiencia de haber tenido el pensum, donde estudiábamos prácticamente las dos carreras hasta en el último año, eh, sí era interesante, como lo que decía Ánica, entrar, por ejemplo, a clase de teoría del Estado y estar hablando de un tema que es meramente de ciencia política, pero tener como las herramientas que, que podía encontrar uno, el conocimiento que podía encontrar uno en la otra carrera y mezclar un poco ambos aspectos, como por ejemplo, hablando del tema de soberanía, hoy en día como la soberanía se puede ver afectado por, por el sistema internacional actual y por las organizaciones internacionales que restan importancia al Estado. O sea, al final de cuentas, son, son, son dos disciplinas que a pesar de que no son la misma, van bastante de la mano y se complementan mucho una a la otra. Entonces, creo que es de las cosas más valiosas que tenía nuestro Pensum 2016. Pero, obviamente, eh, la gente que va a entrar a estudiar ahorita, va a entrar con el nuevo Pensum, que también es, para mí, tremendo. Eh, nadie me preguntó, pero yo tuve el, el placer de estar en el proceso de, de, de creación de ese pensum en el video que vieron al principio del foro de co-creación de EPRI 2020 y les puedo decir que todo lo que les va a decir Valeria ahorita les va a gustar un montón. Sí, eh, bueno, yo ya estoy en el pensum nuevo y la verdad que me gusta muchísimo como esa dualidad que tiene, ¿verdad? Yo soy estudiante de comercio y relaciones internacionales, pero todos los semestres he dado. Una o dos clases de ciencia política e incluso el semestre pasado tuve mi crisis de si me cambiaba asuntos globales, ¿verdad? Porque asuntos globales era eso de puedes elegir una, una y una y así te vas pues tus cuatro años y me gusta porque uno tiene esa libertad de agarrar conocimiento de ciencia política sin que eso pues defina tu carrera al final, pero como dice Rafa, uno pues siempre tiene el interés, ¿verdad? A mí me, me fascina el mundo de ciencia política, no podría ser politóloga, la verdad, por eso estudio Relaciones Internacionales, y por eso me meto a esas clases, porque mi cabeza explota en cada, en cada una de ellas. Y son muy desafiantes, por ejemplo, el semestre pasado estuve, ahí sí que el, con la dicha de tener al profesor Jesús María Alvarado, que es un catedrático de derecho que nos dio sistema político guatemalteco. Fue una de las clases más retadoras que he tenido, aparte de las clases del profesor Cox, pero aprendí muchísimo, me enseñó más de lo que de verdad un texto me puede enseñar, porque él tiene una manera de ver, ahí sí que el sistema político guatemalteco con otros ojos, porque él originalmente es de Venezuela, la ¿verdad? Entonces él, él sabe lo que pasa cuando ciertos, pues el Estado hace ciertas cosas. Entonces este pensum te ofrece esa, esa posibilidad ¿verdad? De, de tal vez agarrar clases que sean de tu interés, no grabarte necesariamente en eso, pero sí ir agarrando un poco de todo. Otro ejemplo, el hecho de que podamos elegir el 40% de nuestras clases también está increíble, porque yo el otro semestre me voy a meter una clase de estadística que ni siquiera es del EPRI, sino que es de la Facultad de Economía. Y el EPRI me lo valida porque saben que me va a servir, ¿verdad? al final es comercio, relaciones internacionales, y creo que todos en nuestra vida necesitamos saber un poco de Excel, ¿verdad? Entonces son esas cosas que en, tú puedes meterte a clases de otras facultades y le dices al EPRI, mira, quiero seguir esto. Ellos te lo valían y dicen, bueno, está bien, y te lo acreditan como parte de tu carrera, ¿verdad? Y son opciones que no todas las facultades de la UFM te ofrecen, solamente en el EPRI, ¿verdad? Entonces son esas, esas cosas que... Rafa y Annika y Nicole, si no estoy mal, pues no pudieron tener la oportunidad de hacerlo, pero ya que en el 2020 pues tenemos eso, esa dualidad y ese interés, simplemente también te interesan ciertas clases de psicología, incluso las podrías tomar, ¿verdad? Como cursos libres y, y demás, ¿verdad? Totalmente, y tal vez solo para agregar un poquito en esta pregunta, igual que Rafa he tenido la oportunidad de ser profesor auxiliar y también soy profesor auxiliar del nuevo Pensum, entonces, para mí ha sido súper interesante ver ese contraste porque yo di una, di una clase de comercio exterior y en esa clase tuvimos gente de las tres carreras, que son relaciones internacionales, ciencia política y asuntos globales. Entonces, quiera que no, es súper interesante ver cómo cosas así no pasaban en el pensum anterior, la gente que no se metía a comercio solo decía no comercio y nunca más lo miraba, quiera que no, enriquece y abre mucho más el panorama para cualquiera que se mete a, a este tipo de clases que se pueden escoger. Entonces, ahora tal vez metiéndonos un poquito a, a algo que ya han hablado un poquito todos, que es los profesores. ¿Cómo son los profesores en el EPRI? Creo que se mencionó a Will, se mencionó a Jesús María, que cómo es tener clases con profesores extranjeros, cómo es ese, ese choque tal vez de, de perspectivas, cómo nos abre la mente y tal vez también meterles un poquito que hablen ¿Cómo son los profesores míticos? ¿Cómo es una clase con el profesor Cox? ¿Cómo es una clase con Santiago? Que nos cuenten un poquito, tal vez incluso alguna anécdota que tengan así muy, muy clara en sus mentes. Bueno, la verdad que en el EPRI lo que hay es diversidad de profesores y de personalidades entre profesores. A mí lo que me encanta del EPRI es que es una apertura totalmente. O sea, uno no llama a sus profesores licenciado. Lo más sofisticado es llamamos al profesor Cox, profesor Cox, porque ya es, ya es grande y como dice es la línea, es mítico. Cox es un, un, una, una figura mítica. <risa> es una reliquia del EPRI. Exacto. <risa> Pero sí, eh, nosotros hasta hemos recibido clases eh, con el decano de la facultad, con Santi, le llamamos Santi para, para que vean lo amistoso que es la relación entre estudiantes y profesores. El EPRI tiene una política de puertas abiertas en la que uno puede entrar a la, a la dirección en cualquier momento, con cualquier problema, inquietud, pregunta, etc. Y pues en realidad lo único que me queda decir es de que hemos aprendido muchísimo, como dijo Valer, en un principio no solo de las cosas teóricas que dominan completamente nuestros profesores, sino que son personas profesionales que practican, lo que profesan, entonces eh, son profesionales en lo que hacen, entonces nos, nos cuentan y nos enseñan sobre experiencias que al final eso es lo que vale más eh, de lo que te dice un libro, no, no, no voy a desacreditar los libros ni las lecturas, pero, pero de verdad que ellos te lo pueden eh, decir con experiencia eh, cómo funciona el mundo real y por ejemplo, tenemos contrastes entre clases, eh, una clase eh, por ejemplo, las clases con Pili de Comercio, que nos pone a escuchar rock de los ochentas y nos pone a, a jugar sillas musicales aprendiendo siempre. Y clases de Cox, que uno entra medio nervioso al principio porque no lo conoce y es gringo y es un señor mayor y no sé qué. Y al final uno se da cuenta que el señor es un amor y de que de verdad uno aprende tanto. Es una enciclopedia. Eh, pero sí, en esencia es... Eh, Diversidad, hay muchos profesores jóvenes, hay muchos profesores unos cuantos eh, ya, ya, más, ya más grandes, pero sí, a mí lo que me encanta es que es una cercanía completa, que uno hasta tiene el WhatsApp del profesor, y en cualquier momento, mire, estoy trabado con esto, ¿cómo le hago con esto? Y así. Dale, Rafa. Sí, la experiencia de los catedráticos realmente, aparte de variada, que me parece bien interesante, es, es tal vez de lo del mayor valor agregado que tiene, no solo el EPRI, también la universidad en general, pero el EPRI le ha puesto mucho énfasis. Eh, por decir algo, yo recuerdo en primer semestre, nuestra profesora de, de, de Relaciones Internacionales, eh, bueno, la de mi sección, Nicky, tú no la tuviste allá, pero ella era graduada de Columbia eh, de ahí en segundo año tuvimos profesores graduados de Harvard, que habían hecho investigación incluso en Harvard, eh, en su momento Jonathan, de auxiliar, incluso tuvimos en su clase hoy un, un, alguien que tuvimos el placer de conocer como, como compañero todavía en el EPRI, eh, que al nomás graduarse fue a sacar una maestría en, en Oxford y ahorita está en su proceso de, de doctorado en Oxford. O sea, son, son profesores muy capaces que, aparte de académicamente preparados, Cox, creo, bueno, muchos profesores también de universidades como Berkeley, eh, los que no son meramente académicos son gente que, que se desempeña dentro del sector profesional, o sea que está como esa dualidad entre, entre la academia y el, y el mundo práctico, a veces algunos, como Inés por ejemplo, que mezclaban esos dos, esos dos ámbitos eh, y, y eso es al final de cuentas importantísimo porque le permite a uno eh, no solo estar prepararse con el más alto rigor académico que puede haber, o sea yo creo que tener profesores de graduados haciendo investigación de universidades de renombre como esas no es una oportunidad que se tiene, ya no digo en cualquier universidad de Guatemala, en cualquier universidad de Centroamérica, lo digo yo que soy salvadoreño, eh, sino que el, el, también el, el tener la capacidad de conocer gente que vive y que se desempeña dentro del mundo real, no solo en, en, en el académico. Entonces, eh, eso, junto con la oferta de profesores eh, extranjeros, tanto visitantes como permanentes, a Will yo tuve el placer de tenerlo no solo como profesor eh, mío, sino que también de trabajar en, con él en una clase suya. Y son profesores realmente brillantes, o sea, preparados a un nivel que, que no se pueden imaginar. Y, y tenemos profesores visitantes durante todo el semestre que, o sea, realmente si, si en algo se ha preparado mucho el EPRI, es en, en, en, en trabajar mucho el, el, el capital humano que tiene dentro, del, del, dentro de la oferta de catedráticos, también Pili, que, que es, es, es de Chile, o sea, uno conoce el mundo a través de los catedráticos y eso es súper importante. Sí, yo tal vez agregando más profesores estrictamente comercio y relaciones internacionales, podría mencionar a Alfonso Ramírez, que la verdad que ni le hicimos Alfonso para que mire, le hicimos Poncho. Esa es la clase de proximidad que tenemos con nuestros maestros. Úrsula Quintana, que es una máquina de verdad que recibir con clases con ella es increíble. Los dos saben de lo que hablan porque trabajan en el mundo de comercio internacional. Poncho, si no estoy mal, trabaja eh, conjunto a Export en ciertas cosas. Entonces, cada clase, él venía, se sentaba y decía como, bueno, eh, es como, ¿qué aprendimos del libro? Y demás, pero ahí al final de la clase nos empezaba a contar como ciertos trabajos que tenía, ¿verdad? O es como como chismes de, del trabajo de, de comercio. Entonces uno aprende desde primera vista qué es ese mundo, ¿verdad? ¿Qué es ese ámbito? ¿Qué es lo que se requiere para eh, invertir en una empresa? Que una empresa diga, bueno, voy a invertir en Guatemala porque no es así de fácil, ¿verdad? Sino es que se tienen que... Llegar a difer en diferentes acuerdos y con Úrsula lo mismo, ella sabe muchísimo del comercio, más en relación con aduanas, que es lo que se necesita para exportar, para importar, te enseña muchísimas herramientas en línea para decir, bueno, si ustedes quieren abrir una empresa de, de zapatos, qué países les podrían comprar o en qué país podrían vender. verdad Y, y eso, como dijo Rafa y Ánica, pues no tengo mucho más que agregar, sino que nuestros profesores están muy preparados. Tal vez uno al principio, como hablábamos, creo que el más mítico de todos es el profesor Cox. Ah, algo rapidito y una anécdota es de que yo antes de entrar a lepri yo vi que geografía decía impartida en inglés, ¿verdad? Profesor Glenn Cox. Y yo dije, madre, esta mi clase favorita, fijo. Y, <risa> y entré y totalmente lo puesto, ¿verdad? O sea, es una, una clase también que es, que es muy desafiante y a mí sí me costó mucho. No significa que sea una clase muy difícil, pero pues ahí sí que cada quien tiene sus habilidades. Y yo sí salía así un poco como de, ay, el profesor Cox, ¿verdad? Pero de ahí tuve otra clase con él, que era Derechos Humanos y Sociedad Civil, y la verdad que lo amé. Eh, incluso yo me di cuenta en mi crecimiento a nivel intelectual y a nivel de escritura, porque él en mis ensayos, pues, no los quería mucho al principio, pero al final incluso me dijo, mira, Valery tú entiendes muy bien este, este, este paper, tal vez sí resumirlo un poco más, ¿verdad? Pero sí, muy, bien, muy buena comprensión y demás. Entonces, sí, es de, de adaptarse y ver qué es lo que le gusta a cada profesor. Sí, creo que para cerrar como temporalmente este tema, algo que diferencia a Lepri tanto a sus estudiantes como a sus profesores es la pasión que todos tienen por la política, por el comercio, por, quiera que no, estudiar lo humano, a estudiar a la sociedad, y eso se ve en la calidad que tenemos en las clases, en el empeño que le ponen los profesores a a enseñarnos y, e incluso en el tiempo que nos dan, porque las clases van más allá del tiempo. Hay veces que uno se queda así como, ah, la quisiera seguir hablando, pero bueno, el maestro se tiene que ir, ¿verdad? Y bueno, para cambiar un poquito ahorita el tema, y, eh, disculpa, al de Antes de que, el... que es algo que no ay, puede ay. faltar, Annika habló de la política de puertas abiertas. No solo uh -huh. es el hecho de la libertad que tiene uno de entrar a la facultad, como que estuviera entrando a su casa, literalmente, saludar a la gente, la gente lo conoce a uno ahí, se encuentra ahí a sus catedráticos y cualquier duda que pueda tener se la resuelven en el momento, sin necesidad de hacer citas sin necesidad de llegar a decir, disculpe licenciado, me puede recibir la próxima semana y, y también la la... la el hecho de que el EPRI incluso abre espacios dentro de su propia facultad y tiene una salita habilitada donde muchos alumnos llegan y se sientan a, a platicar, a estudiar, avanzar a avanzar trabajos entre clases y clases. Y yo creo que esa cercanía entre facultad y alumnos, si me preguntan cuál es el mayor distintivo que tiene el EPRI y lo que lo hace, una facultad que aparte del nivel académico está muy por encima de, de las expectativas, es ese sentimiento de cercanía que uno tiene no solo con, los, con sus compañeros, sino también con, con los profesores, con, con el personal administrativo y con el mismo decano. Muy, muy bien resumido ahí Rafa. Y ahora pasándonos a la parte divertida, a la parte que más nos gusta hablar, Creo que todos cuando entramos a LEPRI, cuando vamos a las oficinas y decimos, bueno, quiero estudiar relaciones internacionales, ciencia política, siempre lo hacemos porque nos llama la atención el viajar, el conocer el mundo, el conocer otras culturas, qué es lo que está pasando más allá. Y es algo que LEPRI ha tomado muy en cuenta para, para hacer este nuevo pensum del que estamos platicando. Entonces, quiero que me comenten porque tenemos estrellas aquí. Me recuerdo que Valerie ha ido a un viaje de estudio, Anika ahorita está estudiando en Madrid, entonces para que nos cuenten un poquito sobre qué implican los viajes de estudio, que me, nos cuenten alguna anécdota, Anika, cómo es estudiar un ciclo de verano en Madrid, y, y pues que nos cuenten un poquito tal vez de los intercambios, de cómo es la oportunidad de ir al... al al campus de la UFM en Madrid y qué es lo que nos llevamos de los viajes de estudio. Entonces también otra vez empezamos con Danica. Eh, bueno, como les dijo Niki, yo les hablo ahorita desde Madrid, son las 12.42 de la, de la medianoche, pero la verdad que es una experiencia única, pues además de que, de que uno viaja verdad, solito y es como estás con tus amigos en, en un apartamento y vas a estudiar y tal, las oportunidades que se te presentan aquí. Por ejemplo, ahorita estoy eh, tomando un curso que se llama eh, el, el Sistema Político de la Unión Europea. Y no tengo a nadie más ni nada menos que a Edu Fernández, que sacó su tesis de doctorado en eh, El Sistema Político de la Unión Europea y Relaciones con Latinoamérica. Así que qué mejor profesor que nos esté dando esas clases ahorita en Madrid. Eh, pues es increíble, o sea, como dice Niki no alcanzan las horas o sea, no alcanza el tiempo para lo mucho que este profesor sabe para lo mucho que él tiene que contarnos y tal, eh, además de eso, las oportunidades que se dan ahorita el EPRI nos organizó una excursión a Bruselas para conocer el Parlamento de la Unión Europea tenemos visitas a diferentes instituciones de la Unión Europea con eh, funcionarios, nos va a a recibir Vitol de, de Cheville, algo así, no sé cómo se pronuncia el nombre muy bien, pero él es eh, un burocrático, de, un burócrata, perdón, de, de la Unión Europea que tiene carrera política ahí, entonces, eh, pues todas esas oportunidades son increíbles porque uno, uno por su cuenta, ¿cuándo en la vida va a viajar a Bruselas y conocer el Parlamento y conocer todas estas instituciones y entrar así a puertas abiertas? Eh, me hubiera gustado que tal vez el live hubiera sido luego de esto para contarles un poco más, pero lo cierto es que nos vamos el domingo, entonces pues ya les contaré, pero además de eso, incluso las personas que no se inscribieron a, a este curso, que pues no tienen la oportunidad de irse a Bruselas, incluso así a última hora, nuestros profesores eh, como son internacionales, ¿verdad? Hay muchos eh, que son de Madrid, Elena es madrileña, eh, Edu es de Madrid, Will también. Eh, tienen como co Will no, oh, pero es español. No sé. eh, bueno, la cosa es que tienen como diferentes contactos, entonces ahorita, eh, ah, Edu es de Asturias, dice. Will es de Cádiz. Ah, bueno, pues. Todo al revés. Copiados ahí. Acá. Bueno. Pero el, el tema es que eh, pues se conoce muy bien y están súper conectados aquí, entonces eh, pronto tendremos una excursión incluso al Congreso de Diputados aquí en Madrid, que fue como cuestión así de última hora, que de repente vino y dijo, ay, sí le voy a hablar aquí a no sé quién, a no sé cuántos, y, y vamos todos, y como que así súper alegre. Y mmm, también, o sea, además de conocer, además de culturizarse y tal, hoy eh, hubo una noche, una cena de priana, <ríe> que no pude ir por, por estar aquí con ustedes, pero no pasa nada. Pero es, ajá, pero estaban cenando todos nuestros compañeros con el decano, con Elena, con, con un montón de profesores de Lepri. Entonces, siempre esa cercanía y esa, como que veo, veo como que esa, esa pasión que tienen nuestros profesores por moverse y hacer lo imposible para que nosotros saquemos el provecho al máximo. O sea, no es solo como que, ok, se fueron tantos estudiantes y es un número y es una cuota de, de personas. No, o sea, ellos quieren que estemos aquí y que aprendamos lo que se pueda y que de verdad que absorbamos lo, lo, lo, lo más posible, ¿verdad? Entonces, eh, eso es estudiar aquí en Madrid. No solo tenés clases excelentes con teoría buenísima y profesores súper preparados, sino tenés todas esas excursiones que, que son de verdad que únicas en la vida, pues... Totalmente. Pues ahora eh, nos toca que nos conteste Rafa y como bueno, Rafa es un hombre multifacético y ocupado que pues, tristemente nos va a tener que dejar después de esta respuesta, pero te agradecemos por tu tiempo y, y dale. Nada, nada, yo les agradezco a ustedes por siempre incluirme y pensar en mí. Eh, yo realmente les hablo de la del otro lado de la moneda, de la otra cara de alguien que se graduó arrepintiéndose de nunca haber aprovechado la oportunidad de irse un verano a Madrid, o incluso de los viajes de estudio, porque eh, el, el EPRI no solo tiene la, la, la oportunidad de hacer ese verano en Madrid, sino que también ofrece cursos libres de, de donde uno, por, para, pues para estudiar los temas del curso, sale, sale, de, sale de la ciudad y recorre bastante el... el, el el país, de hecho, yo creo que, eh, yo, yo estuve en un seminario que por temas de pandemia ya no pude ir al viaje, pero eh, fueron a conocer los los, los, los bosques de Totónica Pase, que eh, en otros viajes de estudio han ido a Petén, han ido a conocer eh, bastante dentro del mundo del, del ejército, el, el, este año creo, este mismo semestre se fueron al canal de Panamá, en fin, o sea, hay una... una serie de, de, de oportunidades de viajes, que esto es algo más nuevo, esto sí pues no nos lo dieron desde el principio a nosotros, pero los que vayan a entrar ahorita, que es lo que están viendo esta charla definitivamente, eh, van a tener esas oportunidades que realmente no, si, si son de Centroamérica no la van a encontrar en otra universidad de Centroamérica y se los digo con toda certeza, yo por eso tomé la decisión al final de cuentas de venirme a El Salvador a Guatemala y estudiar aquí, eh, es una oportunidad que vale la pena, que no, no pueden desaprovechar. Yo lo recomiendo 100%. Al final de cuentas, la experiencia en el EPRI es, es tan bonita que uno se gradúa y termina queriendo seguir estando lo más cerca posible de, de la universidad, de la facultad. Aquí me tienen a mí, que parezco un niño berrinchudo, que me rehúso a alejarme del EPRI. Aunque tengo otros trabajos, sigo queriendo estar dentro de, de, de, del mundo de, de de la facultad como tal, dando clases, ya lo que sea, en lo que se necesite. Eh, así que nada, les agradezco de verdad por, por haberme invitado. Eh, les mando un saludo a Niki, a Valeria, a Anika. Ahí los voy a estar viendo todavía en la universidad porque de mí no, sé, de mí no se me van a, de mí no se, de mí no se libran tan fácil. Eh, y a todos los que se la están dudando dos veces, ya dejen de pensarlo y, y acérquense al EPRI para cualquier cosa, cualquier duda que tengan todavía. Así que gracias y nos vemos pronto. Gracias, Rafa. Entonces, Valerie, dale, platícanos sí. un poquito. Yo viaje de estudio, la verdad que me colé a uno porque no me inscribí a la, a la clase, pero sí me arrepiento. Pero fue cabal con los militares y fue un semestre donde vino Craig There, o Dare, no sé cómo se dice esa apellido, pero es un, es, él es de Estados Unidos y él sabe muchísimo en materia de defensa y, y esto de militares por, porque él trabajó para el gobierno de Estados Unidos en esa área, ¿verdad? Yo tomé un curso libre con él y con los, con los militares y fue increíble, fue uno de mis cursos favoritos, porque es muy distinto a cómo ven los militares el, el mundo de, de defensa y, y, mil, y militar, a comparación de alguien que es estudiante de Relaciones Internacionales y puede ver tantas perspectivas como estas que miramos de realista y la idealista, ¿verdad? Entonces es, es muy bonito irse a estos viajes de estudio, yo me fui a, a la base naval en ¿Cómo es? En, en el puerto... Puerto ¿Qué? Quetzal, ¿no? Ajá, en Puerto Quetzal. Ajá, puerto Quetzal, ¿no? Y ahí fuimos a la base naval, nos recibieron los militares, hicieron todo su protocolo y cabal hicieron una presentación de qué es, ellos es lo que veían en Guatemala conforme a, a su defensa y cómo ellos se preparaban para, para defender al país, qué planes tenían, los recursos que tal vez les faltan por diferentes razones. Entonces, son cursos que te abren los ojos a cómo es la realidad de, de Guatemala, y uno tal vez sale esa burbuja de como, ah, es que los militares no hacen nada, ¿verdad? Pero uno ya va y mira otra perspectiva desde, desde ese punto de vista, donde es como, ah, bueno, sí puede que no hagan algo, porque a veces de verdad. Entonces es, es algo de, que tiene Lepri, que es muy bonito, y como dijo Rafa, este semestre se fueron al canal de Panamá, y ya fue más en materia de comercio y relaciones eh, internacionales. Sí, tal vez agregando un poquito en esta pregunta, yo igual el año pasado, que fue mi último año de carrera, tuve la oportunidad de irme al viaje de estudio de los militares que nos platicaba Valery. Fuimos a la base naval, fuimos a la base para paracaidismo, fuimos a la politécnica y para cerrar con broche de oro, fuimos a Poptún, que está en Petén, que es la base donde están los caiviles. Y personalmente fue uno de los momentos que voy a recordar por el resto de mi vida porque casualmente ese día que fuimos a Petén era el día de mi cumpleaños, entonces eh, fue increíble porque pues en estos viajes vamos alumnos de todos los años, vamos y hacemos como estas amistades y en esta oportunidad que fue el día de mi cumpleaños nos paramos tirando todos con ropa a la pileta, almorzamos junto a los militares, eh, en serio son... Oportunidades en las que podemos aprender de forma práctica y quiera que no, en serio, pasarnos la súper alegre, hacer nuevas amistades y abrir nuestro panorama, como dijo Valerie. Entonces, no, ¿quieren que... agregar algo más? No, solo que todos estos viajes de estudio no es solo como un año en específico, sino que todos los años, o sea, son seminarios libres, entonces cualquier persona de cualquier año se puede unir. Entonces, al final, como que ahí también. Amplías la red de amigos y todo con diferentes años y te vas, y vas conociendo a futuros colegas y como ese bonding que contaba la Niki, eh, con diferentes años de que quizá no los tenés en tus clases a diario, pero en esos viajes que es compartir un fin de semana juntos o un par de días, pues ya haces súper amigos con, con, lo, con los más grandes o los más chiquitos. que tú Totalmente. Pues ahora que ya vamos casi que cerrando, les quería preguntar la, la pregunta difícil en qué trabajan nuestros egresados, en qué áreas nos podemos desarrollar y tal vez como de forma un poquito personal, siendo ya estudiantes y habiendo un poquito avanzadas en la carrera, en qué áreas se miran, qué área les llama la atención y cómo sienten que nuestra educación nos está preparando para llegar a esa meta. Entonces, si quieres igual, Anica y después vale. Uy, Niki, qué difícil no la pones, pero bueno, <risa> vamos a hacer el mayor esfuerzo. Bueno, yo he visto estadísticamente que eh, nuestros los egresados del EPRI trabajan eh, en una menor medida eh, como funcionarios públicos, también en, eh, en la diplomacia, eh, pero también en el sector privado, en empresas como, eh, o asociaciones, ¿verdad?, como Agexport, la Cámara de Comercio, etcétera, o incluso en, o, en, en empresas, ¿verdad?, entonces, al final, eh, algo que me gusta decir a mí es que un politólogo puede hacer todo, un internacionalista puede hacer de todo, porque tenés una base para todo, pero no cualquiera puede ser un politólogo o, no, o, o un internacionalista. Entonces, al final, el EPRI te da tantas cosas que, como decía valerie o sea, tenés clases como que desde estadística, tenés clases eh, de geografía, tenés clases de historia, eh, de política, de estado, de, de todo, que al final es como... En lo que a ti te guste realmente, en esa área te puedes especializar. Eh, obviamente ahorita no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Eh, como que el plan de, de mí, o mi plan, ¿verdad? Es graduarme, buscar trabajo y ver para qué soy buena, qué es lo que me gusta. Y lo bueno es que el campo es amplio, las oportunidades se dan y eh, nosotros somos una facultad chiquita, somos pocas personas y se gradúan pocos politólogos cada año. Entonces... Eh, la red y la oferta de trabajo es amplia para cada uno. Eh, he visto posts que sube el EPRI que como el 90% o el 60% de, nuestro, de, de los egresados del EPRI consiguen trabajo incluso seis meses antes de graduarse. Entonces, al final, eso no es una preocupación para, para, para un EPRIANO. Eh, al final, eh, como les hemos hablado, el networking que uno consigue en excursiones, en viajes de estudio, incluso con sus catedráticos, te da una base súper cercana y súper amplia para poderte desenvolver en lo que realmente a ti te guste Entonces, a lo largo de la carrera tenés de relaciones internacionales, de asuntos globales, de comercio, de políticas públicas y todo, para definir realmente qué te gusta a ti y eventualmente ir probando. Entonces, un hepriano honestamente puede trabajar en lo que quiera, eh, no es un presidente, no es un diputado y no es necesariamente una persona que está en la Cámara de Comercio o, en, o un embajador eh, si no te gusta eso y estás en el EPRI igual puedes trabajar en lo que sea porque tenés una perspectiva completamente a la perspectiva que tiene un economista, una perspectiva completamente distinta a la que tiene un administrador de empresas a un ingeniero eh, entonces te da esa como ese criterio, esa esa toma de decisión y esa voz realmente eh, que te va a ayudar para, para toda la vida y la vas afinando poquito, poquito, poquito durante tus cuatro años de carrera. Totalmente. Y tal vez poniéndole un poquito, un momento de pausa a esta pregunta, eh, nos preguntan a través de YouTube Manuel de Jesús. Dice, yo estoy estudiando administración en la UFM, me llama la atención cambiarme asuntos globales en el EPRI. ¿Han tenido algunos alumnos así? ¿Qué recomendación me dan? Entonces creo que Valerie es perfecta para responder a esta pregunta. Eh, yo no fue mi caso, <risa> pero sí tenía muchos amigos que han hecho eso. Eh, uno de ellos estaba en odontología y literal se cambió en la Marroquín también, se cambió como en cuarto año y se pasó para el EPRI. Y realmente el EPRI es muy ameno en el sentido que te hacen con, con validaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya llevas ciertos cursos, como hablamos, esto es lo bonito del nuevo Pensum, como tú puedes elegir el 40% de tus cursos libres, tú les decís, miren, yo tomé todas estas clases, ¿cuáles de estas me pueden validar? verdad? Entonces el EPRI te hace como un checklist y te dice, ah, bueno, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces al final vas a sacar menos, menos clases de las que deberías, por así decirlo. Porque el EPRI te las has ¿verdad? Entonces, la verdad que no es un proceso tan tedioso que tú digas, ah, tengo que volver a estudiar cuatro años. Sino que solo tenés que llevar como tus clases de cajón y pues los cursos libres, y te los valían todos, ya no los tendrías que sacar. Entonces, no es un proceso, tal vez es un proceso difícil de aceptar, ¿verdad? Porque te das cuenta como, Ay, bueno, administración tal vez no era lo mío, sino el EPRI. Pero si tenés la oportunidad de, de cambiarte de carrera, hacerlo porque sí vale la pena y el EPRI es muy flexible con, con esos cambios, porque no, el, el que te acaba de contar, pues no es, es el único, ¿verdad? Si no, hemos tenido muchísimos estudiantes que se han cambiado de, de facultad. Bueno, y Valery, continuando con la pregunta que le hicimos a Ánica ¿más o menos en qué mundo te miras desenvolviéndote después de graduarte o qué te llama la atención? Ay, sí, la verdad que, como decía Ánica es una pregunta difícil, pero eh, con las clases que he recibido, yo me inclino más hacia la, la ruta de de aduanas. Me, me llama muchísimo la atención eso y también me llama la atención trabajar para el ministerio pero ellos tienen un como programa por así decirlo muy interesante donde mandan como embajadores por así decirlo comerciales, entonces tienen un embajador comercial no sé en China, en Estados Unidos, en México y lo que se encargan estos embajadores por así llamarles es de promocionar Guatemala, la verdad, y decir, bueno, tienen que invertir aquí porque ABC, entonces vénganse y presentarse los resultados, y la verdad que eso trabajas, entonces me llama mucho la atención esas dos rutas, pero así algo fijo todavía no tengo, pero como decía Nica la verdad que podrías hacer, hacer de todo eh, gradado de, de lepri Totalmente, y bueno, para, para ir cerrando con broche de oro, les dejo el reto de que me resuman en una palabra qué tal ha sido su experiencia en el EPRI. Y tal vez así brevemente que me expliquen por qué, así súper al grano, cómo ha sido su experiencia en el EPRI resumida en una palabra y por qué escogieron esa palabra. Y ahí si quieren les dejo que la, la que esté lista primero vaya primero. Yo ya la tengo. Eh, vale. ret vale. Retadora. Vale. Mi palabra sería retadora, mi experiencia en el EPRI ha sido retadora. Eh, he tenido mis, ahí sí que mis retos intelectuales buenos y malos, pero todo, todo, todo lo que he pasado en el EPRI me ha ayudado a ser mejor persona, tanto a nivel intelectual como, como yo misma. Ok, ¿y tú, Vánica? Yo podría decir que algo bien cliché, pero algo increíble. Algo increíble porque la verdad que, como les dije al principio, entré con una idea de lo que era la política y de lo que quería hacer y te das cuenta que es completamente otra cosa, pero no en el mal sentido, sino en el mejor de los sentidos. Y te abre los ojos eh, para saber de todo un poco y encima de todo para apasionarte por eso. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia de que uno aprende cada vez eh, vas, eh, te vas empapando más de, de la política y de lo que es tu país de lo que es la globalización y las redes y el, el comercio y el tema internacional y así, entonces la verdad que ha sido una experiencia increíble y la verdad que no te moldea solo como profesional, sino al final te moldea como persona, o sea, moldea tus ideas, tu ideología eh, no que te capsule, sino que te va sentando raíces y te va poniendo en perspectiva en realidad lo que es la política, como dijo la Niki, entender al ser humano para poder comprender cómo funciona en realidad eh, la sociedad y cómo funciona todo lo demás que nos rodea. Ok, y pues para, para terminar, creo que mi, pre, mi palabra sería curiosidad. Y sería curiosidad porque... Pues ahora que estoy del otro lado, soy profesora auxiliar y ya soy egresada oficialmente, el EPRI me sembró como esa semillita de, de curiosidad intelectual en absolutamente todo, en la economía, en lo social, en la política, en el comercio, realmente se nos siembra como esa curiosidad intelectual de seguir leyendo, seguir averiguando, investigando y preguntando, creo que es de las cosas más, más interesantes que, que el Lepri nos deja. Y bueno, antes de irnos, tenemos una última pregunta. Dice, Nicole Guajardo desde YouTube, dice, ¿los viajes al interior y la oportunidad de estudiar un verano en Madrid son pagados aparte? Si la respuesta es sí, aproximadamente, ¿cuánto es? Y bueno, como nos está hablando de Madrid, tal vez creo que Anika nos podría responder súper brevemente nuestra pregunta. Sí, así súper rápido. Bueno, tenés de todo porque los viajes que comentaron eh, eh, Valerie y Nicky, eh, por ejemplo, a, a la Escuela Politécnica que fuimos, o a la base naval, o incluso al, al Canal de Panamá, el costo, si, si no estoy mal, es el costo del seminario, que al final es un curso libre que tú necesitas sacar como esos eh, esas, eh, esas UMAS para, como requisito de graduación. Y eh, obviamente, bueno, los que son en el interior del país, a la Escuela Politécnica, eh, yo no tuve que pagar nada personalmente, eh, pero sí es, creo que esa parte, eh, el viaje a Madrid, eh, sí, es, sí es por tu propia cuenta, pero al final son cursos que tú tienes que sacar o en Guatemala o en Madrid, entonces, más eh, alegre aquí, <ríe> y es una buena oportunidad, y al final, eh, pues es un presupuesto como de 3 mil dólares por ahí. Ajá. Sí, Y tal vez para agregar brevemente con esto, eh, creo que también por eso el EPRI hace tanto viajes a nivel internacional como a nivel nacional, como para ver cualquiera de los dos perfiles. Por ejemplo, yo que me fui al del año pasado, a, donde fuimos al puerto, fuimos a Petén, el presupuesto realmente es bien bajo porque uno va con sus amigos, entonces nos quedamos en un hostal, fueron como 50 quetzales la noche por cada persona, eh, uno va como almorzando en lugares locales, entonces realmente también uno tiene de todo tipo de, de, de, de aventuras y de viajes, donde tal vez el presupuesto se usa un poquito más, como es el tema de Madrid y de, y de Europa, pero los nacionales es bastante súper económico. Valerie, no sé si querías agregar algo. Eh, no, eso incluso te puede salir más barato, si tenés amigos que tengan casas, eh, yo cuando uh -huh. bueno, fui al viaje de estudio, pues tenía una amiga que tenía casa en el puerto, entonces nos quedamos ahí, no pagamos absolutamente nada, pues solo comida. E igual si te vas a Madrid, capaz tenés algún amigo que sepa estudiar en la universidad, entonces le dices mira, me puedo quedar contigo y pues ya te ahorras todo eso del es hospedaje. Cabal. Totalmente. Pues bueno, entonces creo que ese era todo el tiempo que teníamos en esta oportunidad. Les agradezco, chicas, por acompañarnos en esta conversación. Y les agradecemos a todos los que nos, nos vieron y nos sintonizaron. Esperamos que les hayamos dejado una chispita de curiosidad. Eh, por favor, abóquense al EPRI. Esta es una de las varias actividades que tenemos. Pueden meterse a epri.ufm.eu y ver el calendario de muchísimas actividades que hay para que, si pues tienen pensado estudiar una de nuestras carreras, lo hagan de forma informada y puedan resolver todas sus dudas. Les agradecemos. Eh, todas nuestras redes sociales estamos como epri-ufm. Nos pueden ver en Instagram, nos pueden ver en Facebook, incluso nos pueden ver en TikTok. Y nuestra página web, como les dije nuevamente, es epri.ufm.eu. Y estén atentos a alguna otra actividad que tengamos. Les agradecemos por sintonizarnos y que tengan feliz tarde. Adiós. Gracias. Bye, Nikki. Bye. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. The co-creation forum is, I think, the perfect instrument for achieving true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 The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.